qué es el destino. Es una consecución de episodios que nos llevan a puntos convergentes. Nos hacen más reales y llenan de esperanza, simplemente expresan mi interior. Ser fotógrafo para mí lo es todo